Ya estimado. Aquí estamos nuevamente en otro jueguito del recuerdo. ¿Cuál les traigo? CBS Software presenta Mountain King por k Presiona Start para partir. 1982. Cuatro años tenía. weón. Bueno, creo que parte solo una presentación acá. A ver, vamos a apretar a Start a ver qué onda. ¿Eh? Claro. Acá tenemos que seleccionar el nivel. Eh, no, calmado cal, cal, calmado, calmado no ha no, no partido creo que es con el joystick o con select poco poco ah, es con los números o no o es con el joystick, ahí está Con el. perdón mi, mi agüedonamiento para variar ya, el juego tiene ocho niveles He logrado pasar el nivel 8, es súper brígido, ¿ya? Pero yo les voy a traer acá el nivel 1 y hasta donde lleguemos, ¿ya? El nivel, Lo que pasa es que tú pasas el nivel 1, después el nivel 2, el 3, el 4 son lo mismo, solamente que se va poniendo más difícil en el escenario, va saliendo fuego, eh, unos pájaros que aparecen son más rápidos, ¿cachai? Y aparecen una araña, sale mucho más rápido, ¿cachai? Ahí van a ir viendo cómo yo les voy... Bueno, yo les voy a mostrar primero cómo es el show. ¿Ya? Vamos. Vamos a partir con el primer, el primer nivel. Y ahí van a darse cuenta que puta, hasta el nivel 3 o 4 podría llegar. Pero es muy difícil. Porque siempre tenéis que hacer lo mismo. Ya, vamos. Start. Ya, ese soy yo, compadre. Y tengo una linterna. ¿Qué es lo que tenemos que hacer acá? Tenemos que comernos estas pelotitas. Si se fijan abajo en el marcador, tenemos un tiempo, ¿cachai? Y un score. ¿cachai? Las pelotitas me dan puntaje. Y ese tiempo... Eh, también, o sea, si se fijan, va, va reduciéndose un puntaje de pelotitas que está al costado inferior derecho. Mientras yo como más pelotas... Puta, que suena raro. Mientras como más... Ya, pongámosle otro nombre la weá. Pongámosle más... Más de esos, esta weá, eh, llega un momento que comienza una canción. Miren, yo voy a comer artos de esta. Esto, pongámosle nombre, diamante ya. Esto es diamante. 150 de estos diamantes. 250 de diamantes, 220, ¿cachai? Que va bajando. Y si se fijan, hay una sombra que va volando también. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Cuando lleguemos a cero, fíjense lo que pasa en el hat de abajo, ya apareció una llamita, ¿cachai? que está como bailando entonces yo lo que tengo que hacer es buscar esa llama con la linterna cuando prendo la linterna no... no como pelotita, ¿cachai? lo que estoy buscando es una canción, miren es una música, una melodía ahí está está fuerte, miren no sé qué mirar, ¿cachai? Que esté por acá a ver. ahí abajo está, miren Miren, miren, miren Ahí está, ¿cachai? Entonces me pongo acá y me siento, ¿cachai? Tengo como un poder ¿Qué es lo que pasa? Esos pájaros ahora me van a empezar a perseguir No puedo estar mucho rato acá abajo porque aparece una araña Entonces yo me siento acá ¿Cachai? Y aparece como esta calavera Que yo puedo subir al trono Cuando yo me siento acá en el trono Esos pájaros van a Intentar quitarme la, la, la corona, ¿cachai? Y lo que yo tengo que hacer es subir a lo más alto de la montaña y quemarme. O quemar la corona, ¿cachai? Les voy a mostrar. Ya, entonces ahora tengo que correr de los pájaros. ¿Cachai? Tengo que ser rápido acá, bueno. los pájaros son la pasé. Nivel 2. Y eso es todo el juego, ¿ya? Ahora, nos vemos en otro episodio. No, bueno, veamos un poco más. Veamos si la podemos, veamos hasta dónde podemos llegar. Obviamente ya cacharon de qué trata. Tengo que comerme estos diamantes. ¿Ya? Ahora, tengo que llegar a cero, eh, como se dan cuenta ahí en el puntaje de color naranja, Y volver a hacer lo mismo. La única diferencia es que los pájaros weón, son más rápidos, eh, apuntan más a la cabeza cuando estás con la corona, y te quitan mucho más fácil la coronita, Y tenéis que hacer toda la hueá de nuevo, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasa? Que a medida que va pasando eso, se te van acabando los diamantes que están en el, en el mapa, ya, ahí apareció el fueguito, entonces tenemos que buscar la canción, y tenemos un rato nomás, un corto tiempo para buscarlo. ¿Sí? Párate. Y acá. Y por acá está. Allá arriba está. Oí. Ya, pues, weón. Allá arriba está. Puta, weón. Bueno, eso es lo que pasa. Si te demoráis mucho, eh, el bichito ese se convierte en fuego y te quema. Aquí parece que no hay vida, parte todo de nuevo nomás. La nivel 2. ¿Y a ¿Qué más les puedo mostrar de este juego? Porque ya cacharon las cosas que pasan. Ahora también, si uno se demora mucho en recolectar los diamantes, la montaña se empieza a quemar. ¿Cachai? Empieza a salir fuego por todos lados. Vamos a tratar de avanzar un poco para poder ver cómo se quema o, o investigar un poco más de hecho el juego trae un bug que... que uno se puede como pasar para abajo el mapa ahí les voy a mostrar después miren igual es cuático este juego, a mí cuando... miren saben qué, les voy a... puta cuando yo tenía este juego cabrón chico weón eh, es increíble lo, lo simple la wea, juego como es, o sea vais descubriendo cosas, vais jugando así onda Oh, voy voy para allá, voy para acá, como que me gustaba, ¿cachai? Esa onda de, de descubrir. Y además, es que el mapa era grande, me gustan estos mapas. Ya, mucho bla bla. Allá está la música. Arriba, entonces. Allá arriba está, lo vi. Ah, pues weá. Ahí está, ya. Entonces, ahora tengo el poder para sentarme acá abajo en realidad activar la calavera y arranca fíjense que los pájaros van a estar más brígidos ahora ¿eh? vamos listo me la quitaron de una ya, entonces todo de nuevo con la linterna también puedo encontrar puedo encontrar algunas como unos huevitos, unos huevos que, que te dan más puntaje, y, y te ayudan a llegar más rápido al a cero con, lo, con la cantidad de diamantes que te están pidiendo. Ahora, si uno cae acá abajo, tiene que tener mucho cuidado porque miren lo que pasa. Ya, ahí viene. Ya, esa araña te mata al tiro. Primero te, te, te encierran una red y después viene de nuevo y te come. La manera de arrancar de esa araña es eh, moviendo rápido el joystick y, y se rompe la telaraña. Ya, ahí apareció de nuevo la llamita. Vamos buscar la música. Acá arriba está. Acá. Acá debería estar. Parece que acá abajo está. La wea, puta la wea, no lo pillo. Ahí está, puta wea, estaba parado encima, wea. Ya, de nuevo nivel 2. Habíamos quedado acá. Ya, eh, Ya ahora pasemos la wea con como tan pollo. Busquemos algunos... Algunos huevos. Son unos huevitos que te, te dan más puntaje en realidad. No sé cómo... La verdad es que no sé cómo compartirle la... La sensación que, que, que sentía en ese tiempo jugando esta hueá. ¿Sí? No había más El Atari y nada más está. No había más juego así de onda de esta onda A ver. No pillo man. Allá abajo está Ven para acá Está, lo agarré, ya, los pájaros se, se materializaron, ¿cachai que los pájaros como que vienen una dimensión alternada y, y cuando andáis con esa weá, los materializáis. Vamos por el del 3. ¿Dónde lleguemos? ¿Dónde? ¡Ponte la corona, weón! Vamos, vamos, vamos, vamos. ahora. Los pájaros no nos van a cagar. Puta el weón. Puta la weón. Pajarito, pajarito. ¿no? Ahora, cuando tú estás arrancando con la corona, también. Ya está, ya está ya. Ahí lo vi Ups ya, Párate, párate, párate Ya activamos la puerta Yo cuando activé esa weá estaba con un primo Estaba, estaba mi familia, me acuerdo Estaba como en esas reuniones familiares Puros pendejos Y yo jugando a la we**a Y cuando me senté y activé esa calavera Weón, cacha lo que activé, weón, una weá, puedo subir a la, a la. Ah, qué bueno, sí, jaja. Ja. Yo he vuelto loco con la wea. he vuelto loco con la wea, Cacharon lo brígido? lo brígido que son los pájaros, weón. Mira, weón. No. Ya vamos, weón. Ahora. No, vamos por el level 3, compadre. ¡Vamos, weón! Puta la wea, weón. Impossible. Y así te pasabas horas con la weita, pues, weón, ¿cachai? Se están acabando los diamantes. No encontráis nada. Obviamente también me acuerdo cuando descubrí el juego por primera vez. No sabía qué hacer, entonces me comía todo. Pues, me comía todos lo, los diamantes del mapa y decía, bueno, y ahora que sigue. Y de a poco fui como cachando. Eso es lo rico de estos juegos de esa época. Pues, bueno. Uno como que descubría... Descubría esta weá. Bueno, lo vi. No te debe quemar, vamos, vamos. Me pasé de largo, bueno. bueno. nivel 3. ¡Uh! Cosas que pasan. Bueno, y al menos llegamos al nivel 3. Lo mismo es siempre más cosas, vamos a intentarlo una vez más ya no creo que la vuelva a pasar porque ya los pájaros ya se ponen brigio. después vamos a investigar la araña, les voy a mostrar cómo la matan, o sea, cómo me matan cómo puedo escapar de la araña, ¿cachai? y les voy a mostrar el error del juego vamos el rey de la montaña, compadre, y ahí salió la llamita, vamos ¿Cachai? Loco cae y no le pasa nada. Ya, po. Musiquita, ¿dónde está musiquita? ¿Cachai? Que la música. Ahí arriba está el weón. Vamos. Llegué me senté nomás. Oh puta, ahora los pájaros, weón, te cagan. Sí, sí, se me cayó un diente. ¿Cachai? Los pájaros ahora te cagan, po, weón. Te quitan ese poder. No hay caso, la voy es cagarme. Aquí, mira, ese huevito tengo 260. Listo, le hice aparecer al tiro. Hay que buscar al huevón ahora. Nada, nada, nada, nada. Musiquita, musiquita. Allá abajo está. Ahí está. La araña, weón, la araña. Viene la araña. Perfecto, ya. Ahora va a estar brigia esta weá. Ya esto ya es complicado. Vamos, el mismo recorrido, vamos, corre. Vamos que se puede, compadre. Uh. No, no, no, no. Ya, pues weón, no pueden leer el oh. Nivel 4, muy bien, llegamos a la mitad del juego, compadre. Son 8 niveles, weón. 8 niveles de la misma weón. Obviamente cuando ya cacháis el juego y sabéis lo que es, ya. Es un desafío nomás llegar a, a, a niveles más elevados. ¿Cachai? Ustedes deben decir, hoy la weá fácil, weón. Pero bueno, miren qué bonita. Qué bien he hecha esta oscuridad, esta, esta sensación de noche, weón. A mí, weón, me, me da una weá muy rara, porque se veía como que era de noche, ¿cachai? Acuático. El rey de la montaña. Mountain. King. De hecho, cuando lo vi en el disquete, porque tenía disquetera, eh. Cuando lo vi en el disquete decía, ¿y esta weá de juego que es weón? Ya, Mountain King, weón. vamos a probarlo. Y ahí salió esta cuestión, weón. Ahí está. No, ahora ya vinieron pillarlo. Ven pa' acá. No. Uh. Corre, corre, corre, corre, corre, corre. Oops. Muy bien, mira la araña al toque. Al tiro la araña viene a atacar. A ver. Vamos, vamos, vamos, que se puede, vamos, que se puede. El mismo recorrido siempre. Uy. Que qué levantáis las manos, huevón? ¡Corre! ¡Perfecto! Nivel 5. ¡Cacha, mírate, eh! ¿Quién se lo iba a esperar que iba a llegar al nivel 5, weón? Ya, estoy feliz de no haber llegado a este nivel. ¿Qué querís que te llegue así? ¡Bien! Quedan 3 niveles para llegar al final. Y después... ¡Oye, oye, ojo! pasé el nivel 8 en un momento porque quería investigar, le puse su state, le puse toda la weá porque quería cachar que viene después, pero queda en el nivel 8, hasta ahí no me, no viene más, no hay más, y de hecho aquí ya, yo creo que aquí ya está origen. poder encontrar al bicharraco, al, al que baila, a la llamita Allá arriba está. Vamos. ¿Quién sabe si llegamos al 6? ¿Quién sabe? Párate, párate, párate. Vamos. Uh. ¿Quién sabe? El rey de la montaña, compadre. Soy... Vamos. de que ahí enganchado! ¡Uh! ¡No, oh, pues weón! Me parece que me muere mucho. Pero weón, ¿por qué no se engancha weón? ¡Puta la weá ahí, cachai! Y, y se acaba solo. Tení, ahora tenéis que ser rápido nomás. Igual ese recorrido, puta, igual es bueno. Un hueyito podría ser, ¿o no? A ver. Algún hueyito de esos que te, te, te, te dan a tu puntaje, weón. Nada por acá, nada por allá. Están acabando los Diamonds. Ups. Ahí apareció la llamita de... No, vamos a buscarla. Allá abajo parece que está Ahí está Bien Vamos Tenemos otra oportunidad Tenemos que cerrar Oh, me la quitó el pájaro, weón, puta Desgraciado De ahí les voy a mostrar el error que hay acá Aquí hay un error No me acuerdo mucho cómo era, pero vamos a probar si sale. ¿Cachai como se van acabando las pelotitas, weón? Oh. Vamos. Vámonle, vámonle, vámonle, Creo que con este juego lo estoy pasando mucho mejor que con el Miner 2049 Air weón. Que que era complicado el tema de la Mira, yo... Ahí ya sé que hay una cosa acá Es que fallo Ahí hay otra Ahí está Vamos Vamos, weón, corre Araña Ups, ya se me quemé. Vamos, démosle No podéis fallar en esta huevo, weón. Vamos level 6, weón, level 6, level 6. Level 6, compadre. Bien, bien, muy bien. Ya, me gusta. Si hay alguna de estas, de estos huevos, igual buen triunfo llegar al nivel 6. Man. A pesar de que ese camino me lo sé de memoria, pero funciona. Ya, vamos a buscar la llamita. Ahora yo cacho que dura un rato nomás la llama. A ver, no la escucho. Man. la canción. Por acá está. Allá arriba está. Puta ahí, se quemó. ¿Ven? Entonces... Bueno, ya que me moré en atraparla, se quemó ahí. Se va a empezar a quemar la montaña vos compadre. Rey de la montaña, vamos. Parece que está ahí ¿Dónde está ahí, weón? Bueno? ¿Dónde está ahí? ¿Dónde está ahí? Ahí está Bueno, está al lado mío Vamos Vamos, que puede ser una de él nivel 7, vamos ¿Quién sabe si llegamos? ¿Quién sabe si llegamos al 8? Vamos Puta, pájaro Me cagó en la salida el weón Ya después, cuando toda esta guaza cae, no. No hay más chance aquí. Parece que eso me dio tiempo, no caché. Porque vida no te da. ¿no? Me dio más time. Claro, si se fijan, hay tiempo. Y cuando el tiempo llega a cero, la montaña se empieza a quemar, parece. Arriba. Ahí está. Tiempo, weón. Vamos. Mira. Está quemando la montaña, viejito. Está quemando la montaña, la araña. te pájaro, vámonos Salta weón, puta la weá mal, mal, mal, mal Puta weón Se nos está acabando la fiesta parece ¿eh? La racha se está acabando Se está quemando la montaña Y nos vamos a ir quemado Tiempo, 58 segundos. Ya, pues, esta es la salida. Bah, bah, ahí debería practicarla. Está quemando todo. Ya no. 40. Ya, quemó la wea. Vamos no, para acá. Arriba parece que está. Y... Puta, no lo pillé, weón. Se está quemando todo, se está quemando todo el, el Mountain King, weón. No hay por dónde avanzar. No... Morí. Bueno, llegué al nivel 6 al menos. ¿Está bien o no? El juego trata todo el rato de lo mismo. Hasta llegar al nivel 8 y la dificultad va aumentando como se dieron cuenta. El, el final ya lo vieron. Es llegar arriba de la montaña. ¿ya? Ahora que ya saben cómo es el final del juego. Ya saben de qué trata el juego. y eh, Les transmití mi experiencia de lo que yo vivía cuando era chico y disfruté este juego. Vamos a ver ahora cómo es el bug que tenía. Tenía un error este. Vamos a hacer en el nivel 6, nomás Mira. Llega ahí acá abajo. Acá. Por aquí es la cosa. Acá. Creo que es... Ah, ¿tú bajabas por la escalera? Por acá. Por acá. Después bajá y acá. Ahí. Cacha. Sonido envolvente 3T. ¿Cachai? Empezá a caer eternamente. Llegáis acá a la programación del juego. Bueno, aquí tenéis, pues podéis empezar a bajar, ¿cachai? Miedito, para esa época, acuático. ¿eh? A ver. De hecho, en algunas partes aparece el nombre de los programadores del juego, capaz que lo hayan hecho intencional. ¿Ya? Pero ya, ¿cacharon cómo es? Se baja por la escalera, como que queda enganchado. Y después sigue cayendo, y después abajo, abajo no, no podía hacer mucho, lo único que tenéis que hacer es. se los voy a mostrar una vez más, a ver si a ver si puedo bajar un poco. Entonces, bajar acá en la escalera, sentarse. Aquí, bajáis, ahí. Creo que por acá era la wea. ¿eh? ¿Cómo lo hice? Ahí. No, ahí no era. Oh, se me olvidó. A ver, llega acá. Ahí. Ahí. Ahí está. Ahí te caí. Ahora vamos a entrar a la puerta mágica. Uy, la vi la araña. El sonido era espectacular. ¿Qué querís que te diga? Pongámoslo más fuerte para que hagamos más ruido. No, se la raja. Ya. Y acá lo que podíais hacer es jugar a no morir, po. ¿Cachai? Va bajando... Ahí me puedo quemar. ¿Cachai? Va como buscando por dónde caer... Dentro de la programación. ¿Veis? Y vos te preguntás, ¿qué era esta weá? weón! ¡Qué onda! Era lleno de llamas, weón. Puta, harto poder, weón. Mira, weón los números un King por loco por loco Score ¿Cachai? Mira dónde ando metido la programación del juego En la Matrix del juego ¿Qué, qué, ¿Qué te parece, eh? Tal vez quisieron hacer un mapa más grande weón Tal vez no quisieron hacer nada y la web se les quedó nomás Mira... Ando en la Matrix. En la Matrix de la taria. A ver, sigamos bajando. A ver. De repente se va a quemar. Mira tú. Ahí me quemé. Ahí muere. Bueno, qué mal les puedo decir. Ese es el famoso Mountain King. Un juego que a mí me gustaba mucho pasar horas jugando... ...comerme esos diamantes... ¡La araña! ¡Miren la araña! Les voy a mostrar la araña y cómo te mata ¡Cacha, mira! Voy acá... ¡No, la araña! Entonces, ahí, pues ahí, a muerte rápido. Como en el decatlón weón. Vamos. ¿Cachai? Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. Mira, me, me salvé justo. ¿Cachai? Tení, tení la opción de, de salirte. oh Me comió. Ya. ¿Qué le pareció... El rey de la montaña, compadre. Un juego muy entretenido. Muy buena onda. CBS Software. Mountain King. 1982. Espero que les haya gustado este pequeño review. De, de Mountain King. Es lo que les puedo ofrecer. Y nada, pues, vamos por otro juego de recuerdo. De los jueguitos que a muchos de nosotros nos gustaban. Cuéntenme su historia si lo jugaron. Y cuéntenme qué les pareció. Como juego si nunca lo han, lo han probado. Les dejo un abrazo y nos vemos en otro episodio. Cuídense.